Es revolución Decir alcanza para poco Y de eso hay un montón La calle no está mal Banderas siempre habrá Pero la lucha más intensa Es la del interior ¿Recuerdan la promesa? Uh. Ya, ¿recuerdan de la promesa que hicimos, no? Momento épico. Ya, mira, les vamos a pedir un favor. Vamos a hacernos la no, una idea de que aquí hay una línea divisoria. Aquí. Los que trazan hacia acá, que se corran allá. Eso. Y los de aquí, que se corran para allá. Muy bien, se va abriendo. Fue el Moisés, muy bien, eso, ábranse, ábranse, así, eso, eso, eso, que quede muy bien, muy bien, muy bien Ya cabro, es sencillo Es con amor, es con amor, ¿eh? es con amor, es con amor Ya miren, esa línea divisoria, todavía hay gente al medio, vaya a morir loco Oye sí. Mira, esto es con mucho amor, oye cabro, calmado para que resulte, para que resulte. Vamos a dejarla la pero todo en su momento. Les vamos a cantar una parte de la estrofa de la canción. Y cuando yo diga conversar de amor, los que están aquí, pasan para allá, y los que están allá, pasan para allá. ¿Se entiende? Va a ser épico. Pero con amor, con amor. Con amor. Oye, pero aguántense, aguántense, aguántense. Línea divisoria, línea divisoria. Atento.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 Gracias te, gracias Gustavo. Qué festivalón loco. Lo llevamos en el corazón. Somos Keiko Yoma! Búsquennos en todas las redes sociales, nos van a encontrar. Los queremos caleta. Gracias por ser y estar, man. Muchas gracias. Aguanta el festival.